¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte. Esta es la segunda parte del video de Dauntless, ya que el video era muy largo. Así que lo dividí para que no fuera tan pesado. Así que, disfrútenlo. Ahí es donde decía del paso de batalla. A ver, para que os muestre más fácil, aquí está mi compa es el encargado del pase de batalla. Bueno, ya ven. Esto es lo que tiene. En sí, ya reclamé todo esto, ¿verdad? Sí. Porque yo puedo reclamar nada más lo de arriba. Estos diseños y. Esto es como un dinero para comprar cosas más chidas de, de aquí del Dauntless. Ok, esto no lo sabía. ¿Sualmente? bueno, cosas están chidas, aunque otras no me gustan tanto porque no le quedan a mi personaje. Como oh, por ejemplo, si ¿sí? me encuentro uno que no le quede, porque son más que trajes. Es ok, está chido, este... No, sé, ¿antes había como unos ninjas así medio raritos Y no me gustaba mucho porque se persona aquí Bueno, no, sin ofender No, no me gustaba, ok? Vamos ah, voy a cortar eso porque cada quien se de una manera. Bueno, estamos aquí en un vacío oculto Y pues... No puedo gastar para allá. Ok. Bueno, ya para finalizar con el video vamos a, a combatir contra el último monstruo de nivel como el de... el de tierra. Es que no sé si es tierra o piedra porque no manches. Muchísimos. A ver. Este es de los neutrales. es este? Aquí en maldito. Bueno, aquí dice este su es nivel de peligro. Este es el más fácil. ¿no? A ver, puede es el ¿Se nivel? Según yo no hay nivel 2. Ah, no sé. Nivel 3. Nivel 2 es este, pero está sencillo. Nivel 3. Oh shit, no me di cuenta de esto Esto es más fácil porque es de nivel 3 de perro Y es que voy a combatir el nivel 4 Pues a darle Se acabo de destrozar ese crimen. ¡Back! Bueno, ya estamos aquí con el nuevo perro A ver Ahorita intentaré no hablar mucho porque me está empezando de la garganta Aunque, bueno, quién sabe Ahorita máxima conducción porque este Es este más complicado Por el momento, después de estaría más monstruos, pero pues... La música me pone tenso, la neta Y bueno, ya me equipé otra vez mi armadura de hielo porque eh, Este VG Mod, lo malo es que no tiene debilidades Ni tiene fortalezas O sea, no me parece como, es débil contra ah, Es fuerte porque no tiene ningún elemento Así que me puse lo más fuerte que tenía, que es de mi armadura de hielo. Aunque también la de tierra es fuerte, pero pues me gusta más cómo se ve. Y bueno, ahí está. Eh, para acá. Vamos a darle. Aquí hay que, también hay que tener cuidado porque... ¡Ah! Tiene los poderes muy feos. Bueno, creo porque este vuela. Okay. Y se camekas como ese que demonios no sé. ah, sea. bueno vamos a superar más la vida aunque bueno no lo cuidé bien la primera vez que me maté contra estos me gasté todas las pociones ah y si bien en la pista hay más pociones uno que me da más escudo y una granada que no puede puedo quemar vamos a probarla ok ok es la primera vez que uso granada, así que por eso ah. Ok, ok, ok. Ok, como... Ya ven, digo, en la cola... Es como lo, algo eficiente porque ahí no te da... Tanto. Ahora, Ahí después de mis combos magistrales. Como ese. Porque okay, los combos sí le quitan mucha vida, pero... Oh, oh. Uh, Casi, casi, casi. Ah, déme, déme. ¿Por qué se ponen aquí donde me pueden tirar? Eso es lo que no me gusta. Bueno, aquí ya tengo compas PC. Excelente. me, como me encanta ese poder. O sea, puedo estar lejísimos y puedo acercarme luego, luego. lo sea, Puedo ir a giliarme y luego no luego a la acción. Por eso sea, me encantan estas armas, porque todas sus habilidades... Tengo que estar muy fuertes para lo que son. Y por eso las elegí, porque para mí son los, el arma más fuerte que existe. Pero el hacha es muy pesada. Pero quita mucho. El martillo También es lo mismo Pero este como que dispara cosas Aunque no sé A mí se me acabó la munición No fue cómo recargar Así que por eso sí no lo ocupo La espada está bien Pero Es la, como la arma principal Así que no me gusta tanto Y hay otra que me falta Que son las pistolas Pero no sé Pero todavía No, no las he podido conseguir Al próximo Haré misiones Después de que acabe este video Y, y veré qué onda Para conseguirlas Y las probaremos ¿va? Pero esa es la única duda Que tengo ¿Qué hacen las pistolas lo no, maldito A ver, me gustan porque Con esas armas Puedo combatir de lejos Pero son eh, Ataques pesados Así que prefiero no gastarlo Ah, mira, combate tiene que yo Ah No tengo energía Por eso no estoy corriendo No, no, no Me voy a curar Porque me acabo de dar cuenta Que no tengo mucha vida No, si, cuérdate mal Cuérdate mal No hay problema Entender, ¿No usa las pocimas para esto? Las pociones, demonios Te juro que se lo pasa cuando grabo Ok Vale, vale, vale. Y acuérdense, ah, ese también es como el de tierra Tiene que huir Si no, ya valimos shit Así que, música épica Bueno, ya. y ahí está pues, a veces me gusta Estar con otra música para que quede más diferente aunque sea que está mal dicho, aunque... ya me estamos partiendo, ¿eh? Se estamos partiendo, pobrecito. Nitanos con alma en al sufrir tal poder en esa parte del cuerpo. Y en miren... sí. Está chistoso, porque qué? le voy a dar en su lugar privado del científico y a ver qué tal le gusta. Maldita se ese enojo? se me ese, pues no? Bueno, me pégase. <risa> okay. ¿quién no? Okay. Ay, A ver, maldita sea, este maldito va a empezar a emboscar. Así que hay que tener cuidado Ahora que se le baje Tu regla Porque maldita sea, están sus días Y pues se enoja Así que, <ríe> no, no es cierto, esto ¿eh? no es broma Pero bueno, el hecho es que cuando se enoja Se ponen perros, así que mejor eh, Si no podemos atacarlos Los pues dejamos que se desquiten Esquivándolos Y ya, pues ya Ok, aquí hemos escudo, excelente, ¿eh? Se me olvida mucho, pero hay un escudo que se de cada rata Casi nunca lo activo porque se me olvida A ver, vamos a probar Las pociones de escudo A ver qué hacen uh, wow. bueno Ah mira, me dio un buen de De poderes Allá en las panfaretas No sé qué significan Porque en ningún momento me lo explicaron Pero supongo que tengo más escudo Ataco más rápido Más defensa Y ok, justamente se acaba de ir cuando tengo este potencialidades estas mejores bueno vimos a dónde se fue lo bueno en la tierra no podíamos porque se metió abajo del suelo también lo vi ese rock se rompió ahí está y sí, definitivamente ahí está ¡Ah, la carga vamos a iniciar no quería okay, iniciar con una granada pero bueno ah mira este es un poeta en perro Aparte de su escama acá Lanzo tornados bien, me da mucho la garganta Pero bueno, haga lo que puedo por grabar Deme, bien, bien, déme, bien, bien, bien Ahí está, ahí está, ahí está. Maltas, toma A ver, pues quiero lanzar una granada Pero malito se mueve mucho Y no le, no le da mucho A ver, si lo llegamos sin concentrar Le voy a lanzar una granada ¿Les parece, pisteros? ¿Les parece? A ver, no, malito. Malita, sea, no, odio oh, cuando haces eso Que hago mi poder para acercarme y se va a ser muy Yo vine a invitarle a un café, y él me rechaza Así que, digo, ok O pues sea, te pego en esta parte tan noble Pero, no pues tus gustos Así que, pues, no diré nada al respecto Ah. Maldita sea, oh shit, eso no lo había visto A ver, me voy a volar un poquito la batería para recuperar Sé que estoy siendo muy motherfucker Esto va a afectar mi investigación, pero No he visto esto Ah, yo creo que otros slayers que han estado aquí Fondar la mía para que digan Oh, también yo estuve aquí Volvamos okay. al a ataque ya okay? que mis compañeros me necesitan bastante Bueno, también mientras me voy a Killiar que no tengo vida, ah, mira qué pedo Creo que aquí tiene martillo ah, un, momento, un momento, un momento Ahí está, ahí está Lo me lo estoy La granada funciona, la granada funciona Yo que ya no, bueno, eso es perfecto Uff, Uf. Uf. Ya se te bajó No, sigue el maldito Bueno, ya le puedo pegar, le puedo pegar, le puedo pegar Venga, venga Lo malo, sería chido que este juego Tuviera un sistema de que se viera la sangre Porque nunca sabes a cuándo se va a morir Ahorita sé que tiene dos etapas Pero bueno, de repente tiene una que otra marca Pero no se ve tan Uff, uff, uff Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale también, bueno, a me gusta que de repente haces unos combos que dices, madre. Digo, ah, lo que sea. Oye, que, que bonito. Que bonito. No sé por qué. Tengo ese. Esa mala costumbre. Y solo me pasa cuando grabo. Y ya lo matamos. Si ¿Sí, no. Y ahora, ¿es ese se puede, que digo, ¿Es ese. Ok, es arma nueva. No lo no, no sabía. Pero bueno, ese es en lo que no se ocupa. Y es, vamos a es Shrike. Llámate, dejémoslo. Les dije, <ríe> mi rango iba a afectar, podía colocar mi banderita. Pero bueno. Tenemos... Ah, oh, mira, estamos es en una recompensa, eh. Aunque es no son eso, no me gusta tanto, pero está chido cazar. bueno, espero que les haya gustado el next screen, y todo lo que quieran. Y que sigan aquí hasta Adiós.